Ay, nos vamos a la comunicación telefónica con nuestro amigo Christopher Meteorólogo. Pobre no ¿no? sí, pobrecito, dice, claro, ellos Hostia, piensan que yo locos. soy su amigo, pero me tienen no Me harto, conocen, en sí, estoy en otro lado. <risa> Christopher Meteorólogo, mira, mira si no quisiéramos tener un amigo así, por favor, te sí, lo pido. Sí. Christopher, buen día, feliz viernes, ¿cómo estás? Hola, hola, muy, pero muy buenos días para todos. Muy bien, ¿ustedes? Bien, bien, bien. Eh, un poco desorientados con esto de, del clima, pero a nivel país, el comentario está en esto de que creo, no creo, descreo claro. ¿qué pasa? ¿el alivio? ¿la temperatura? ¿esto es normal? La verdad es que no, no es normal que tengamos estas temperaturas eh, en nuestro país, en esta época del año eh, para nada normal te diría, pero por suerte ya falta poquito, ¿no? ya dentro de poquito va, va a cambiar el tiempo eh, y va más allá de que empiece el otoño, digo, ¿no? O el, o el otoño va, va a ser amigable con nosotros, eh, digo, para dejarnos respirar. Te diría que por ahora no tan bueno va a ser con nosotros, oh. pero sin embargo las temperaturas van a bajar a valores un poco más agradables. Así que bueno, aguantar nada más un tironcito hasta el próximo martes, al menos de aguantar el calor, y luego ya a esperar un descenso de la temperatura. Christopher, eh, esta, esto que ha pasado ¿no? a nivel nacional, veíamos, nos contabas el otro día que los récords los, los marcó la, el Buenos Aires, ¿no? con temperaturas uh -huh. altísimas, que es raro, eh, me empiezan a marcar récords, esto, esto de cambiar el clima, eh, creo que el otro día hubo una reunión de, de meteorólogos también, eh, un encuentro, porque empieza a preocupar la temperatura y no es normal esto que está ocurriendo, porque empezamos a pensar ahora cómo será el invierno, claro. ¿no? Sí, así es, la, eh, lamentablemente no, nos preocupa. Eh, si bien lo esperábamos que tengamos estas olas de calor eh, durante el verano a causa del fenómeno de la niña, no esperábamos por ahí con esta intensidad, más que nada sobre la zona central. En el norte no fue tanto el, el, el ingreso a aire caliente, no, o sea, tan alocado no fue, uh -huh. hubo ya en años anteriores, eh, pero bueno, lo que más llamó la atención fue justamente sobre la zona central las temperaturas altas que tuvieron. Y la verdad es que veíamos las proyecciones para el para el otoño y, y, y lamentablemente no se ve un otoño muy frío, que digamos, ¿no? Uh -huh. Se ve un otoño más bien agradable y tirando templado eh, con algunos ingresos de frío pero que en el promedio podríamos tener temperaturas que estén por encima de los valores normales. Uh -huh. Bien, bien. Y en cuanto a lo que sucedió esta semana de la lluvia, ¿no? Que, que, que llegaba. Llegó y en algunos casos inundó. ¿eh? En algunos, sí, uh -huh. sí, sí, sí. Esa cuestión dispar también, ¿no? En, en algunos lugares, con tanto, en otros con menos. Y la temperatura que, igual, de todas formas, no dio tregua. Totalmente. La temperatura no dio eh, no dio tregua. Eh, como yo les comentaba, íbamos a tener este ingreso de caliente y húmedo que iba a dejar algunas lluvias muy, pero muy localizadas. Finalmente se dio así lo que pasó el, el fin de semana en la, el extremo sur de la provincia, lo que fue la cocha uh -huh. con más de 120 milímetros de lluvia y a los 10, 15 kilómetros, ni una gota, literal, ni una gota, eh, se dio así, también lo que sucedió, si no, me, no mal recuerdo, el día lunes por la tarde en San Miguel de Tucumán, Tafi eh, Viejo tuvo... Tormenta fuerte con buena cantidad de lluvia y sin embargo en la capital alguna que otra gota aislada y para el este nada mm, eh, esto se dio just justamente por este ingreso de caliente y húmedo que que dio lugar a estas precipitaciones muy pero muy localizadas eh, y me sucedió por ejemplo el día del lunes por la noche que estuve de turno en el aeropuerto tener un chaparrón pero pasando sobre el este del aeropuerto y, y donde estaba yo parado no caía ni una gota y sin embargo se veía la cortina de lluvia pasando de norte a sur y, y, y vamos a lo que decimos siempre, no por ahí la gente me dice no, le fallaron el pronóstico porque en mi casa no llovió <risa> claro. eh, bueno, en tu casa no llovió pero en otro lado cercano sí entonces el pronóstico está cumplido eh, pero bueno, lamentablemente la falta de lluvias mm. viene siendo bastante significativa en Tucumán y, y va a seguir así por lo menos en lo que resta de marzo también. Vos sabés, Christopher, esto que marcás vos me llama la, la, poderosamente la atención, digo, como un fenómeno, ¿no? ¿Cómo vos tenías, la, cómo observabas que ahí nomás llovía y en donde estabas vos no? ¿no? Estos fenómenos de que son esas lluvias eh, por sectores, ¿no? Y antes te acordás que la lluvia cuando llovía era toda la zona y eh, llovía. Ahora, eh, eso me llama la atención a mí, eso, eso que se produce. Sí, generalmente estos fenómenos muy localizados. Se dan cuando tenemos estos ingresos de aire caliente y húmedo, donde son lluvias fuertes pero muy puntuales. Para que sean más generalizadas tendríamos sí. que tener un frente frío, como el que esperamos, por ejemplo, para el próximo miércoles. Uh -huh. eh, pero bueno, al tener aire caliente y húmedo, son lluvias muy locales eh, y a veces por ahí la gente les cuesta comprender qué significa localizadas y que a veces es la suerte loca, ¿no? A quien le toca, sí. le toca. Eh, y, y llueve en algunos lugares y en los muy pocos kilómetros, nada Christopher, con respecto a estos días que vienen porque sí. estamos eh, transitando el viernes comenzándolo, ya estamos pensando el fin de semana, ¿cómo va a estar el tiempo? ¿va a acompañar para hacer actividades al aire libre o no, dependiendo de las temperaturas que, que aparezcan, la humedad varios factores, ¿no? ¿influyen? Mira, yo creo que para hacer actividad física o deportes al aire libre va a estar, ¿no? ¿no? No esperamos lluvias al menos durante el fin de semana en Tucumán. Si bien las temperaturas van a ser altas con valores entre los 33 y 35 grados, creo que haciendo deportes en el horario permitido siempre que no sea desde las 11 hasta las 4 de la tarde no hay ningún problema. Eh, así que bueno, va a ser un fin de semana lindo, sin lluvias, pero con calor, ¿no? Con calor y algo de humedad que va a salir presente en Tucumán por lo menos, como le dije, hasta el día martes, ¿sí? El martes a la noche, y miércoles, va a ser el punto de quiebre donde va a finalizar esta este ingreso del caliente y vamos a dar lugar a condiciones más agradables y propias de la época del año. Bien, bien. Entonces, a, a tenerlo en cuenta para que el fin de semana sea así y ya ahí Christopher nos da un poco de esperanza de que se vaya acomodando que tener un poquito de paciencia que va a ser es así Christopher te agradecemos como siempre así es, a tener paciencia y tener en cuenta que el otoño va a ir ingresando muy pero muy gradualmente bien, a partir del 21 desde el miércoles vamos a tener este ingreso aire fresco con algunas lluvias en Tucumán eh, mejor dicho por ahora parecen ser muy buenas lluvias las del miércoles uh -huh. eh, y luego tendríamos un ingreso por ahora les, les anticipo falta mucho todavía, pero para el primero de abril, más o menos, un buen ingreso de diófilo que ahí ya bajaría a mínimas, por lo menos por ahora, de hasta 12 grados. Bueno, qué alegría. <risa> <risa> qué alegría, después de tanto calor. Christopher, te mandamos un abrazo gigante, la gente que te siga en las redes lo puede hacer, ¿de qué manera? Me pueden seguir en la página de Facebook, en Christopher Brito, o sino también en la página del Servicio Meteorológico Nacional, de Tucumán, que es smn-tucumán, donde también publicamos información. Excelente, Christopher, gracias. Buen fin de semana y será hasta la próxima vez que te volvamos a molestar. Buen fin de semana para todos. Abrazo.